Bueno, buenos días a todos. Ahora vamos a estar con Ana Cirujano, que bueno es la eh, organizadora de la World Camp de Torrelodones, que nos ha invitado a todos, con lo cual que vayáis. Y eh, además de eso, bueno pues ella es diseñadora de negocio digital, especialista en branding, en tipografía y bueno, vamos a aprender mogollón con, con ella. ¿vale? Gracias Ana. Muchas gracias. Buenos días a todos y muchas gracias por haber elegido eh, el auditorio. ¿no? Que tengo a dos compañeros ahora mismo dando dos charlas fantásticas. Por suerte tenemos WordPress TV, así que podemos, tanto vosotros como yo, verlas eh, en casa. Así que no, no nos las perdemos. También quiero dar las gracias a la organización de WordCamp Zaragoza, que está haciendo una WordCamp estupenda. Ayer disfrutamos mucho del Contributor Day. Sé lo difícil que es seleccionar ponentes, así que me siento una verdadera privilegiada por, por estar aquí eh, con vosotros compartiendo un poquito de, de lo que sé sobre diseño y sobre trabajar con, con clientes, otros desarrolladores y, y otros colaboradores. ¿no? Y es de lo, que, de lo que vamos a hablar, pero primero me voy a presentar un poco mejor. Eh, soy diseñadora de negocio digital. Antes decía que hacía webs para clientes, ahora digo que colaboro y les ayudo con sus negocios digitales, ¿no? porque al final es lo, que, es lo que hacemos. Como ha dicho el compañero, soy coorganizadora de, de la Meetup de WordPress Torrelodones y este año, en marzo, tenemos la WordCamp. Espero que vayáis. Torrelodones es un pueblo muy bonito de la Sierra de Madrid y espero que vengáis a, a disfrutarlo. Soy orgullosa embajadora de Piensa Solutions. Si no lo conocéis, es una empresa de hosting española. Eh, tiene precios bajos e incluso tiene un plan de hosting gratuito. Así que no hay excusa. Todo lo que aprendamos hoy en esta WordCamp, pues instalamos nuestro WordPress en Piensa Solutions y, y lo probamos. Soy podcaster. Tengo un podcast con Pablo Moratinos, también compañero que tiene una charla en esta WordCamp. Está aquí sentado. Muchas gracias, Pablo. Hablamos de branding, de negocio digital, de diseño, de marketing, de analítica. Y de todo esto también eh, enseñamos en, en nuestra academia, que tenemos también conjunta, 13 Media School. Y bueno, el hashtag de, o sea, el, el hashtag el usuario de Twitter es A Cirujano, por si queréis ir etiquetando cosas de la charla y, y de la work luego lo retuiteamos y así pues, llegamos a más gente. ¿no? Siempre me gusta empezar las charlas definiendo los conceptos, ¿no? eh, qué es el feedback, qué es pedir feedback. El feedback es una herramienta de comunicación que nos sirve para saber, en este caso, eh, feedback de diseño web. Pues para saber si el diseño que estamos haciendo, eh, para contrastar si está alineado con los objetivos del proyecto. Y el feedback, eh, bueno, y pedir feedback, eh, básicamente es compartir el diseño con otra persona para que nos dé sus argumentos eh, sobre su punto de vista acerca del diseño, ¿no? en función de la persona que sea, pues nos dará un punto de vista u otro, ¿no? Básicamente. ¿A quién pedir feedback? Sobre todo, lo más importante es pedir feedback a las personas que tengan poder de decisión, porque si no, vamos a tener en cuenta lo que nos digan. Y si no tienen poder de decisión, pues, no va a servir para nada. ¿no? Esto parece obvio, pero es muy importante que lo tengamos en cuenta para no perder el tiempo. Básicamente, tenemos que pedir feedback a tres tipos de stakeholders, ¿no? Que se llaman eh, compañeros de trabajo y mentores. Me refiero a otros diseñadores, a otras diseñadoras y otros diseñadores que nos puedan ayudar a mejorar eh, nuestro diseño, ¿no? Antes de enseñarlo a, a otras personas como desarrolladores o clientes, podemos pedir feedback a compañeros de trabajo, a, a otras personas que se dediquen a lo mismo que nosotros para que nos den su punto de vista, ¿no? Eso sobre todo en, la, en los comienzos o, o al final. Bueno, eso en cualquier, en cualquier momento. A los desarrolladores es muy importante y desarrolladoras, es muy importante que les pidamos feedback. Es básico, ¿no? lo que se llama developer handoff. Es básico que lo hagamos también sobre, desde el inicio del proyecto para que nos digan si el diseño eh, está dentro del alcance de la propuesta, tanto eh, desde el punto de vista técnico como, como económico, ¿no? si lo que estamos diseñando, eh, cumple con los objetivos desde ese punto de vista. ¿no? Que no nos pasemos, sobre todo. Y el cliente, por supuesto. En esta charla me voy a basar en, eh, sobre todo en todas las recomendaciones y consejos que voy a dar. Eh, se dir eh, se son dirigidas a, dar, a pedir feedback al cliente. Aunque, bueno, vale, eh, muchos de los consejos valen para también compañeros o, o desarrolladores. ¿no? Es importante porque, joder, sobre todo los que somos eh, freelance, autónomos, eh, muchas veces trabajamos solos. Y yo creo que, que es un error eh, no compartir el diseño con, con otras personas, porque nosotros no tenemos eh, toda la información sobre el proyecto. El cliente conoce mejor que nosotros los objetivos de su negocio. Tenemos que ayudar a que nos retroalimente, ¿no? que es lo que significa la palabra feedback, ¿no? retroalimentación. Eh, la desarrolladora, el desarrollador conoce mejor si luego lo que estamos diseñando se va a poder implementar. Y ya no solo si va a poder implementarlo, sino si, si le va a llevar demasiado tiempo o si está dentro de lo que hemos presupuestado. Entonces, es muy, muy importante que preguntemos constantemente eh, si vamos por, por buen camino. ¿no? Si no, nos va a salir, nos va a salir muy caro para mejorar el diseño final y para asegurar que estamos cumpliendo lo, los objetivos. ¿Cuándo pedir feedback? Eh, constantemente. He puesto al inicio del proyecto, durante el proceso de diseño y al finalizar el proyecto. Porque muchas veces eh, recibimos el, el briefing del cliente, nos ponemos a diseñar, igual pasan dos o tres semanas, y entonces lo compartimos. Y, eso yo creo que no funciona nunca nunca nunca nunca cada vez que yo creo que por cada fase del proyecto tenemos que, que compartirla ¿no? y, y os recomiendo que, que lo hagáis cuanto antes eh, porque porque si no es que es muy fácil equivocarse y ahora voy a ir ya después de haber definido estos conceptos a, a dar recomendaciones más concretas vale Después al final de la charla va a haber tiempo para preguntas. Voy a intentar que haya el máximo tiempo posible para también eh, ajustarme a vuestras expectativas. Voy a beber agua porque en Zaragoza hace mucho frío y es un ambiente muy seco, no porque esté nerviosa ni nada. Venga, vamos a, pedir, a aprender a pedir feedback de manera efectiva, porque es, eh, en función de cómo pidamos feedback nosotros, lo vamos a recibir. Lo primero que, que he puesto es parte de la confianza y el respeto. Eh, al final, eh, las relaciones con los clientes son relaciones que se tienen que basar en la confianza. Eh, tenemos que hacer sentir a gusto al cliente, que sepa que está en un entorno, en el que puede decirnos lo que quiera, ¿no? Eh, ¿no? intimidar al cliente. Muchas veces tenemos una actitud igual de poco receptiva y el cliente no se atreve a decirnos lo que opina sobre el cliente, sobre el proyecto, ¿no? Tenemos que, que dar confianza. Al final son relaciones personales y como todas las relaciones personales, pues, tenemos que crear un, un, un buen clima para que el cliente confíe en nosotros y, y esté cómodo y a gusto. ¿no? Y, además, al final en la vida todos son contactos, eh, interactuar y nuestros clientes tienen que, o sea, con nuestros clientes tenemos que tener muy buena relación, ¿no? eh, con, Como persona con la que tratamos. Y esto creo que, que, es, que es importante tenerlo en cuenta. ¿no? Siempre decimos eh, cuando das feedback no puedes decir si te gusta o no te gusta. Ya, ya. Pero es que a veces preguntamos ¿qué te parece? ¿Te gusta así? Claro, ese es el primer error. O sea, los clientes nos, nos van a decir, nos van a dar feedback según nosotros eh, hagamos, eh, según las preguntas que les hagamos. Entonces, tenemos que hacer preguntas muy concretas, ¿no? Preguntas concretas sobre aspectos concretos del diseño y específicos. Es importante aportar contexto y siempre describir los porqués de las decisiones que hemos tomado para cada, una, para cada uno de los componentes de las páginas y de las secciones que, que hemos diseñado. Explicar siempre, o sea, nosotros cuando diseñamos, tenemos en cuenta pues, los datos que hemos recogido en la analítica, que nos ha, que nos ha pasado la persona que ha hecho el, el estudio o, o el SEO, que nos, ha, nos pasa eh, pues, todo el estudio de palabras clave para que nosotros hagamos o nos pasa directamente la estructura. Y nosotros, en base a todos esos datos que hemos recogido, y nuestra experiencia, y nuestros conocimientos de UX, etcétera, y de diseño visual, hacemos nuestras composiciones. ¿no? Pero no lo hacemos, eh, o sea, siempre nos basamos en algo. ¿no? Pues es esas decisiones que hemos tomado, las que tenemos que explicar cuando pedimos feedback. No, no decir simplemente, eh, ¿está bien así? No, sino explicar, hemos diseñado esto de esta manera, por estos motivos. ¿no? Siempre aportar contexto y que, que hemos tenido en cuenta para, para diseñar eh, cada cosa. A veces somos específicos, pero insisto en que, eh, bueno, no, no leáis la parrafada. ¿eh? Luego voy a compartir la presentación y ya la leéis tranquilamente. Eh, Insisto ¿no? eh, en, en que hay que explicar. A veces eh, damos opciones, pero no explicamos qué implicaciones tiene cada opción. Bueno, pues cuanto más didácticos seamos con el cliente, mejor feedback eh, nos, va, nos va a dar. Sobre agradecer el feedback no es tanto dar las gracias, ¿no? Y decir, ah, pues muchas gracias. No, sino esperar el feedback, recibir el feedback, el, el feedback en actitud de agradecimiento. Con el convencimiento de que lo que nos diga el cliente, no, va a hacer que el proyecto mejore. Que vamos a estar orgullosos del proyecto, que lo vamos a poder publicar en nuestro portfolio y que, y que va, nos va a permitir avanzar, nos va a permitir estar alineados con los objetivos, con lo cual el cliente volverá a contratarnos. O sea, que cualquier cosa que nos diga el cliente, aunque nos dé más trabajo, eh, el, el feedback que nos esté dando, va a servir para poder eh, ser mejores profesionales. ¿no? Entonces, estar siempre con una actitud de, de agradecimiento y valorando mucho lo que el cliente comparte con nosotros. Pero es verdad que eh, no siempre hay que hacer caso a lo que dice el cliente. Y, además, eh, la responsabilidad es nuestra. ¿no? Sobre todo tener en cuenta que los diseñadoras somos nosotras y el proyecto lo vamos a... Tenemos que, o sea, tenemos que hacer cosas con las que estemos seguras ¿no? eh, de que, es, que, van a ir, que van a ir a buen puerto. Entonces, hay veces que los clientes eh, piden cosas que, que no están fundamentadas. ¿no? Entonces, tenemos que insistir en que no nos podemos basar en sus gustos personales, sino en, en, en, en otros datos ¿no? que, que nos vayan a, que vamos a, vayamos a tener mayor seguridad de que eso va, va a funcionar. ¿no? A veces es verdad que ya nos rendimos y decimos, bueno, pues mira, si lo quieres ver de fosforito, te lo pongo ver de fosforito. Pero bueno, eh, por lo menos intentar eh, explicarle al cliente por qué eh, un color u otro es más adecuado. ¿no? He puesto todos los ejemplos de colores porque para mí también los colores son muy subjetivos y muy arbitrarios. No, no me creo mucho lo de la psicología del color, porque un 20% de la población no ve los colores como lo vemos los demás. Entonces, la mayoría de los colores no. Luego las pantallas que tengamos, la luz, en fin. Es muy arbitrario. ¿no? Eh, pero bueno, sobre todo tener en cuenta que somos responsables de, del trabajo que hacemos. ¿vale? Eh, Aprovechar las ventajas de la co-creación. A mí me encanta eh, hacer partícipes a los clientes de, del diseño. ¿no? Incluso hay decisiones que hago que ellos crean que las han tomado ellos, ¿no? aunque en realidad. Hay que tener mucha mano izquierda, ¿no? mucha psicología y... Y al principio, ¿no? cuando empecé, yo llevo 16 años diseñando. ¿no? 10 por cuanta ajena y 6 como autónoma. Y claro, con cada proyecto vas aprendiendo estos truquillos ¿no? de, de psicología del de cliente. Tienes que saber qué tipo de cliente es, eh, si es de esos clientes que siempre quieren participar en el proyecto que, porque es su proyecto, es su hijo, es su web y, quieren, y tienen muy claro cómo la quieren hacer aunque pueden que estén muy equivocados con, los, con sus argumentos. Pues claro, tenemos que dejarles que, que sientan que, que el proyecto lo han diseñado ellos. ¿no? Y que incluso, pues eso, palabras tuyas las hagan suyas. Eso es el mayor triunfo. Y además, eh, joder, el cliente es el que paga. ¿no? Entonces, tienen que estar contentos con el proyecto y decir, esto, esto es lo que yo quería, efectivamente, qué bien, cómo me ha, cómo me ha calado. ¿no? Eso sería, sería perfecto. Luego hay otros clientes que no lo que, lo que quieren quitarse el problema de encima, entonces tampoco les hagas eh, perder mucho tiempo. Yo en mis proyectos personalmente siempre en la, en la primera reunión ya les digo que van a tener que implicarse, que van a tener, que voy a trabajar con, con esta herramienta de la cocreación que al final es una, una herramienta de trabajo y que se van a tener que implicar y hacer reuniones todas las semanas y, y hablar mucho, ¿no? eh, Pero bueno. También, pues, eh, oye, dependiendo de, del proyecto y de nuestro, nuestra forma de trabajar, pues el cliente también se tiene que, que adaptar. ¿no? Pero, bueno, la cocreación tiene muchas ventajas porque, por, lo, por, lo que, por lo mismo. ¿no? Porque tenemos que, que, saber, eh, que asegurarnos de que estamos alineados con los objetivos del proyecto. ¿no? Y de esta manera eh, lo vamos a conseguir y vamos a mejorar el proyecto. Se puede compartir el diseño eh, en tiempo real, es decir, eh, hacemos una videollamada, compartimos pantalla y vamos explicando eh, todas los, las decisiones que hemos tomado con el diseño y vamos viendo toda, toda la web. Esta es la manera, eh, en tiempo real, es la manera que yo propongo para la, la primera vez que compartimos un diseño, en el que nosotros vamos explicando eh, todas estas decisiones y vamos viendo, viendo todo, incluso con el cliente, pero también con el, con el equipo de desarrollo. ¿no? Compartimos pantalla y vamos explicando todo. No enviamos un enlace de Figma y ahí va el diseño, dame feedback. Eso es muy difícil que salga bien. Es muy, es muy raro que salga bien. Eh, eso, y con los clientes, sobre todo, porque los clientes, muchas veces, les falta formación en proyectos web. Entonces, obviamente, necesitamos darles nosotros toda la información que, que les falta ¿no? sobre las decisiones que hemos tomado. Asíncrono es cuando sí hacemos eso. ¿no? Una vez que ya el cliente eh, conoce todo el proyecto y ya lo hemos compartido en tiempo real, eh, la segunda vez, después de las eh, eh, distintas iteraciones que hemos hecho del diseño, ya sí podemos eh, simplemente decirle, pues revisa la, la última versión del proyecto que lo tienes en, en el enlace de, de Figma o Penpot, ¿no? de la herramienta que sea. Ahora eh, hablo más sobre esto. Eh, Transmite seguridad. Esto lo que quería decir es que tenemos que, tenemos que hacer, eh, que colocar al, al cliente en un rol eh, de cliente. Eh, muchas veces, cuando tenemos inseguridad nosotros, pues porque a lo mejor estamos empezando, hemos hecho el diseño, pero no sabemos si está bien o no. Esa inseguridad hace que el cliente no se ponga en el rol de cliente, sino en el rol del profesor se pone muy nervioso, o sea, le transmitimos la inseguridad, y entonces se pone a corregirnos el diseño, ¿no? como si fuera el profe de, de la escuela de, de esto. Y entonces, coge el boli rojo y, ah, esto un poco más grande, esto un poco más pequeño, aquí esto uf, tiene mucho aire, quítalo, esto aquí métele más diseño, eh, no sé qué. Tenemos que transmitir seguridad para que el cliente sepa que no se tiene que poner a diseñar, que ya hemos diseñado nosotros. Y también ser honestos, porque hay veces que no estamos seguros. Hay infinitas soluciones para un mismo, un mismo problema. Tampoco hay que ir de sobrado, ¿no? Hay veces que decimos, bueno, pues lo hemos hecho así, hemos colocado la imagen a la izquierda, el texto a la derecha, pero igualmente podríamos colocar el texto arriba y la imagen debajo. Esto hay muchas opciones, ancho completo eh, tal, ¿no? Hay muchas opciones que son igual de válidas. Entonces, ser honestos, Luego ya podemos, después podemos hacer un test A, B y ver cuál es lo que, qué es lo que convierte más. Nosotros tenemos que estar probando constantemente. Entonces, hay veces que podemos, debemos transmitir seguridad y explicar por qué hemos tomado esa decisión, pero dar, podemos dar distintas opciones. ¿no? Y muchas veces, si el cliente se pone a corregir, es porque nos ha visto inseguros y dice, Uf, ya me tengo que poner aquí a pensar cómo hago esto que no tengo ni idea, ¿no? o sea, le estamos poniendo un problema. Comparte las dudas, ¿no? eh, dilo ¿no? tranquilamente. Esto viene un poco como un, eh, a colación de, de lo anterior también. ¿no? Eh, aquí vamos a, la, vamos a salir con esto, eh, con este botón rojo, pero puede que lo hagamos granate. Eh, puede ser Las dos opciones son válidas, lo probaremos en un test AB. ¿no? Compártelo abiertamente, ¿no? hay que ser honesto. Este yo creo que es la madre del cordero. ¿no? Los clientes muchas veces se enfocan en las soluciones. Y te, te dan indicaciones sobre soluciones de, de, de diseño. Eh, te mueven las cosas de sitio, te cambian los tamaños, te cambian eh, las cosas porque nosotros le estamos hablando de la solución. ¿no? Eh, eso, pues hemos puesto la imagen, hemos puesto el texto. No, no, no expliques la composición visual. Tienes que explicar el objetivo que estás persiguiendo porque es lo, de lo que el cliente tiene que hablar, de, de los objetivos de negocio he tomado esta decisión para cumplir con este objetivo. ¿Es este objetivo el que queremos cumplir? Sí. Pues, entonces, vamos a hacer esta solución. ¿no? Y cuando el cliente nos dé soluciones, nosotros no le, no le discutamos si es arriba, si es abajo, eh, a no ser que nos pida que justifiquemos los textos. Claro, si nos pide eso, no, porque no es accesible. Pero siempre tenemos que, que preguntarnos por, eh, preguntar al cliente, me estás pidiendo que haga este cambio, ¿qué problema quieres resolver? ¿No? Y ya, de, tú plantea el problema y yo te doy la solución. ¿no? Utiliza herramientas, hay, hay muchas. Eh, como he nombrado antes, pues, eh, para diseñar podemos utilizar Figma o Penpot eh, en la fase de diseño y prototipado. Eh, a mí me gusta decir que Figma y Penpot son, no son, o sea, son herramientas de diseño, obviamente, pero, no es lo más importante. Lo más importante de estas herramientas es que son herramientas de comunicación. Porque diseñar, podemos diseñar perfectamente en un, con papel y lápiz, con el Paint o con Photoshop. Pero, ¿qué tiene de bueno Figma y Penpot? Pues que podemos comunicar con mucha precisión lo que va a ser el diseño después en cuando esté la web maquetada y, y desarrollada. Porque se puede ver el código porque se pueden hacer prototipos interactivos, porque se pueden poner comentarios, porque nos sirve para pedir feedback de diseño. Y esa, esa colaboración es lo que realmente les da, le da valor, ¿no? la colaboración en tiempo real y en, y también, y en asíncrono también. Eh, luego, en la, para la fase de maquetación y desarrollo, que también, en la que también deberíamos intervenir los diseñadores para asegurarnos ¿no? Cuando jugamos luego a las siete diferencias de, a ver, mi diseño de, de Figma OpenPod y la maqueta, a ver las siete diferencias y vamos viendo lo que está bien y lo que, y lo que no. Para eso, hay herramientas muy chulas. Eh, WebVicio, que esto me la, me la enseñó Fernando García Rebolledo, compañero mío, con el que hago muchos proyectos. Eh, Webvicio está es muy útil porque puedes eh, dejar comentarios de la web ya cuando está en fase de maquetación, ¿no? cuando está en, en desarrollo. Y Eurio, no la conozco, pero es la herramienta que se usa en entornos más profesionales. ¿no? De, más profesionales, no, perdón, que nosotros somos muy profesionales también. Me refiero a en, en, pues, empresas grandes, ¿no? que hacen en, de, eh, no hacen eh, webs para empresas pequeñas, sino hacen pues, diseño de producto. ¿no? Eh, pues, los que, la, la app de. Facebook, por ejemplo, ¿no? Pues como más en, en un entorno más, no sé cómo llamarlo, ponerle nombre. Comunicación, pues para compartir los enlaces, para compartir también algunos comentarios. Slack, eh, Discord, son herramientas de, de chat. Por correo electrónico también se puede dar feedback de diseño, sin problema, ¿por qué no? El otro día leía, leía en Twitter a un compañero de la comunidad que se quejaba porque el cliente le había pedido los cambios, cada cambio en un correo. Y me ha mandado siete correos, tal y yo. Bueno, primero es tu responsabilidad, porque eres tú el que le tiene que dar las herramientas. Eh, tú eres el profesional eres el que le tiene que dar las herramientas de cómo, cómo lo hacemos los que llevamos años en esto y, y estamos al día de, de las herramientas que podemos usar. Primero es tu responsabilidad y después, eh, ese, aunque no sea lo más lo más ideal, porque lo ideal sería pues, un Trello, una sana, eh, un Slack, un Discord, por correo electrónico, se puede hacer perfectamente. También nos tenemos que adaptar un poco a lo, que el cliente, a lo que el cliente sepa si no les hemos explicado primero cómo lo vamos a hacer. ¿no? Y se puede hacer un, un, un correo por tarea. Eh, tampoco, está, tampoco es para llevarse las manos a la cabeza. ¿no? Y Zoom, pues, es una herramienta para hacer videollamadas y compartir pantalla, pues, pues muy, muy recomendable también. Luego, si tenéis alguna duda, pues, lo vemos. Eh, esta es la última recomendación que la he dividido en varias tengo varios ejemplos. Eh, y yo creo que es eh, con lo que nos tenemos que quedar. ¿no? Siempre comprender por qué el cliente nos está diciendo las cosas, por qué nos pide ese cambio concreto, por qué nos está dando ese feedback y anticiparnos. Como comentaba antes, ¿no? ya con cada proyecto vas aprendiendo. ¿Y qué aprendes? Pues los porqués del cliente. ¿no? Y hay una queja entre los diseñadores, que es ya pues, un chiste ¿no? interno nuestro del gremio. Joder, es que el cliente siempre, pide que, siempre me pide que haga el logo más grande. Jo, jo, jo, ¿no? vale, ¿Por qué los clientes nos piden que hagamos el logo más grande? ¿no? Yo, a mí se me han ocurrido eh, tres, tres motivos. ¿no? El primero, yo creo que el, el más extendido desde mi punto de vista, es porque no percibe que la web exprese su marca. Eh, hemos utilizado a lo mejor una plantilla que no está personalizada y el cliente en esas imágenes de stock no se ve identificado. Entonces el cliente, pues como hablábamos antes, te pide una, te cambia la solución, no te dice el problema porque no lo sabe tampoco, pero tiene esa sensación de que la web no expresa su marca y entonces dice cómo lo hago yo, pues hace el logo más grande, pues, como, pues hace el logo más grande. Claro, nosotros le tenemos que preguntar siempre, ¿por qué? ¿Por qué quieres que haga el logo más grande? ¿Porque no percibes que la web exprese tu marca? Venga, vamos a hacerlo con, de, vamos a resolverlo de otras maneras, porque la marca no es solo el logo. La marca también es otros recursos gráficos, como por ejemplo, la tipografía, los colores, este tipo de ilustración o imagen. Vamos a, vamos a ampliar el presupuesto y vamos a hacer una marca en condiciones para que la web exprese tu marca y no tengamos que hacer el logo más grande. También puede ser pues, que tenga falta de conocimiento de diseño porque, y piense que, que el logo tiene que estar más grande por eso, o que, que necesite un equilibrio visual ¿no? para compensar. ¿no? entonces Tenemos que, que explicarle eh, por qué no es la opción más adecuada, o quizás sí, y a lo mejor hemos hecho el logo muy pequeño. <risa> pues, pues reconozcamos el logo y, y es un poquito más grande y ya está. No pasa nada. Eh, y si bueno, eh, más contenido, ¿no? Esto es algo que también puede ocurrir y muchas veces lo estamos temiendo, ¿no? Tememos, ay, como me pida que ponga más texto en esta columna, se me va a descompensar con la columna de la izquierda. Y entonces, el cliente lo dice, no, no, uy, aquí te voy a pasar un texto. Te lo voy a pasar porque esto, es que esto hay que explicarlo mejor porque esto es muy importante. Te voy a pasar tres párrafos para que me lo pongas aquí, en este, debajo de este botón yo, uf, claro, ¿por qué? Pues para más información, pues para pues eso, faltan cosas, faltan cosas, yo quiero explicar, es que este producto. Entonces, nos anticipamos. ¿no? Entonces, cuando le estamos presentando el diseño, le decimos, eh, lo ideal sería que estas tres columnas tuvieran la misma cantidad de texto para que estuviera equilibrado visualmente y no hago, le demos más importancia a un servicio que otro porque queremos hemos quedado que los tres servicios iban a tener la misma importancia. Entonces, ya el cliente no te va a pedir más contenido, porque ya ha comprendido por qué tú quieres eh, compensar las columnas ¿no? visualmente. Si te pide más contenido, pues bueno, hay maneras de equilibrar las columnas, aunque tengan diferente cantidad de texto. ¿no? Pero, bueno, nos anticipamos. Le voy a decir esto para que no se le ocurra luego pedirme que meta más texto, ¿no? que sepa por qué. ¿no? Este es un clásico. Más ítems. Eh... <risa> Se ríe Pablo Moratinos, que me encanta porque luego le digo, Pablo, mídeme a ver cuántas veces han hecho clic en este ítem de menú que me lo voy a cargar. Y dice, Pablo, 0,2% en tres años. Y digo, genial. Y tú ya le explicas al cliente, eh, mira, no, vamos a poner solo tres ítems para, dar, para jerarquizar, darle importancia, que el cliente no tenga que pensar. Le explicamos las bases de la, de la usabilidad. ¿no? Y, entonces, ya después de cuando acabamos de hablar, el cliente nos va a decir, sí, pero ponme también enlace al blog y enlace al contacto. Es que tengo unos artículos que, ¿cómo no voy a tener enlace al blog en el menú principal? Si me cuestan 200 euros cada vez. No, pero que lleguen al blog y después vayan a comprar. Que no quieres, si sí quieres que se lean el artículo, pero realmente lo que quieres es vender, ¿no? Entonces, nos anticipamos, no explicamos por qué, no vamos a poner más ítems. ¿no? El cliente, ¿por qué te pide lo del contacto? no Aparte de, lo de los artículos, porque quiere que se pueda mejor. O sea, quiere tener la seguridad de que el usuario va a poder navegar bien por toda la web, va a acceder a todos los contenidos importantes y todo esto. ¿no? Aquí he puesto más elementos visuales, pero la frase es eh, la que he comentado antes así de pasada. ¿no? Le dice, métele más diseño. Esto me pasaba sobre todo cuando yo empecé a diseñar. Eh, me pasaba mucho porque eh, a mí me gusta eh, diseñar, ser minimalista, ¿no? porque es un reto para, para las diseñadoras, hacer un diseño con pocos elementos, que esté equilibrado y que comunique lo que necesitamos comunicar, pues es un arte. Entonces, todos queremos hacerlo como esos diseños tan buenos que hemos visto ¿no? eh, cuando estábamos aprendiendo. Entonces, lo hacemos así y es verdad que, a veces, si no sabes hacerlo bien, el diseño puede quedar muy plano, muy soso. Necesitamos jerarquizar, ¿no? contrastar. Es muy importante para que haya un equilibrio visual y, que, y comunicar mejor. ¿no? Entonces, muchas veces el cliente, pues, eh, no dice eso. Métele más diseño, ¿no? que quiere decir, introduce más elementos visuales en la composición. ¿no? Entonces, eso, pues, a veces puede que el cliente tenga, tenga razón ¿no? eh, que no, que no, la, para que la página sea más atractiva, para que se entienda mejor. Para equilibrar. Entonces, eh, si estamos haciendo un diseño minimalista, pues lo explicamos. ¿no? Aquí no vamos a meter un fondo muy llamativo porque queremos que el, que el usuario, eh, la mirada se dirija a este otro punto. Ta, ta, ta, ¿no? Entonces, ya no se le ocurre al cliente pedirte más elementos visuales. ¿no? Eh, vaya más llamadas a la acción. Pues el cliente quiere eso: fomentar la conversión. Y, te, y, entonces, te puede pedir eh, que pongas una llamada a la acción en el giro, ¿no? en la cabecera de, de la página, nada más entrar ya una llamada a la acción, que eso puede ser una buena solución. Pero a veces, para ciertos productos o servicios, necesitamos primero explicarlo un poco y poner la llamada a la acción más abajo. No No, no hace falta siempre poner la llamada a la acción above default, fold. ¿no? Pero el cliente te lo puede pedir. Ponme, ponme cinco botones, uno arriba, otro tal. Que, para fomentar la conversión. Bueno, pues si, si tenemos una landing page en la que solo hay un, un botón, una llamada a la acción, al, abajo del todo, nos anticipamos explicamos. No lo colocamos arriba porque necesitamos. Tal? No lo enseñamos y ya está ¿no? para que nos diga por el botón. Ya. Explicamos por qué no le hemos puesto el botón, nos anticipamos. Está internet lleno de, de memes de que el cliente pide cambios. ¡Ay, el cliente pide cambios, es que los cambios, ¿tú cómo manejar los cambios? ¿Cuántas rondas de cambios le dejas hacer a tu cliente? Y bueno, pues, efectivamente, si ya sabemos que el cliente pide cambios, Joder, ¿no? si ya, si ya si sabes cómo me pongo, para qué me invita, pues esto es igual. ¿no? Si ya sabes que el cliente te va a pedir cambio, pues, anticipate, explícale todo muy bien para que no te cambie lo que tú no quieres que te cambie o, utiliza eh, el método de la escalera ¿no? que usan los, algunos arquitectos que hacen el plano de la vivienda de dos pisos y no le ponen escalera. Y entonces, al cliente que sabes que te va a pedir un cambio, pues te dice, ah, pero si no le has puesto escalera. Hola, ¿qué fallo? Sí, sí, le pongo la escalera, le pongo la escalera. Y ya no te pide, ya la, el tamaño de la habitación no te lo discute. Pues esto, <risa> pues esto igual. Pues hace una barbaridad y ya con el otro no se mete ¿no? El método de la escalera lo haréis bueno para la conclusión estaba yo en casa preparando la charla digo no sé si me voy a atrever o no pero venga como estamos de buen rollo porque es Volcán por Zaragoza voy a hacer un poco el ridículo os voy a pedir vuestro apoyo porque para la conclusión me he traído a Jorge Drexler porque es un cantautor que a mí me gusta mucho entonces Vamos a... No te, a ver, voy a cantar, ¿vale? Pero necesito que deis palos así, ¿no? Como en los conciertos. No sé, un tempo así bueno. Cada uno da lo que recibe Y luego recibe lo que da Muchas gracias, Gorkan Zaragoza 2023. <risa> He visto que, que en Maño se escribe así con Z, y me ha gustado. Aragonés, ¿no? Orogonés. Bueno, muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta. Sí. Gracias, Ana. Vamos, unas preguntas, venga. Que sea fácil, por favor. Sí, es muy facilita. A ver, es sobre pedir eh, feedback a compañeros, ¿vale? Que es vale. Un, uno de. Vale. A ver, yo en las cosas que he hecho tanto para mí como para otras personas, a veces he querido pedir feedback a compañeros, pero claro, a ver cómo lo haces. Todo el mundo está metido en su propio trabajo, proyecto, lo que sea que hago. Entonces, yo siento como que voy a darles un atraco. ¿Sabe? Hola, buenas. Les, les abro conversación y... Hola, que estoy haciendo esto para bueno, un cliente. Joder, me van a decir, oye, <risa> no sé, yo estoy, yo estoy con los míos. No sé. ¿Cómo sí, haces eso? Eh, pues buena pregunta, Natalia, muchas gracias. Gracias a ti. Eh, a mí me encantaría que mis compañeros y amigos me pidieran feedback de diseño, la verdad. Eh, para mí sería un honor eh, que alguien quisiera saber mi, mis argumentos sobre un diseño. La verdad, o sea, yo lo haría encantada, ¿no? Eh, me imagino que tus, tus de tu entorno cercano, si hay algún diseñador o diseñadora, también estará encantado de, de hacerlo. No veo por qué. Eh, y, además, hay, mira, por ejemplo, sin ir más lejos, en, en Torrelodones, que es un pueblo de la Sierra de Madrid, hacemos una mitad una vez al mes. Ahí estamos constantemente haciéndonos preguntas sobre, oye, ¿Me ha hecho un cliente esto? ¿Tú qué le dirías? Oye, ¿cuánto cobrarías tú por esto? ¿Lo has hecho alguna vez? Eh, nos resolvemos este tipo de dudas y nos ayudamos entre nosotros, ¿no? Pásate, que, que estamos a 20 minutos. Has estado, de verdad. Yo creo que, que la comunidad de WordPress tiene eso, ¿no? Te, eh, tienes eh, personas con las que una vez al mes en la meetup de tu comunidad local puedes eh, llevarte el ordenador, y es que vamos a eso, vamos a hablar de trabajo, a, a decir plugin y que el otro sepa lo que es y, y en un entorno seguro además y de, y de confianza para darnos feedback, para pedirnos ayuda y... Pues seguramente no, ni lo leeré. Hombre, claro, quedamos quedamos un día y, y, y yo encantada. Vamos, de hecho, ya te digo que yo dedico yo dedico una vez al mes, eh, desde hace tres años, en mi pueblo, a hacer eso. A estar allí, a hablar de WordPress y que cualquiera que tenga cualquier duda me la, me la pregunte en ese momento. O sea, ya tengo un espacio reservado de tres horas o cuatro, si se alarga, para eso. O sea, que yo encantada, claro. Sí, sí. A ti que te conozco, sobre todo, pero vamos, a gente desconocida llega ahí y todo el mundo es bienvenido. O sea, las meetups las hacemos para eso. Y aquí hay compañeros que llevan otras meetups, eh, pues en Irún, en Granollers, en Barcelona. Eh, cualquiera que, para los que me estáis escuchando desde WordPress TV, vea a la comunidad local de tu ciudad y pregunta, pide feedback de diseño. Ana, una pregunta. Perdona, yo aquí. Sí, sí, <ríe> dime, Esther. Eh, has has eh, planteado tres perfiles para pedir feedback. ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu opinión de pedir feedback a una persona totalmente ajena? Que no sea el cliente, que no sea un desarrollador, que no sea un diseñador. Un usuario. Un usuario, sí. exactamente. ¿Te parece sí, sí. también importante? Muy importante. A ver, una cosa, mira, se me ha olvidado decirlo antes y con tu pregunta lo, lo puedo decir. Eh, cuando explicamos, bueno, lo he dicho a medias, cuando explicamos el diseño, eh, es importante que no expliquemos cómo se hacen las cosas. Eh, haces clic aquí, se despliega un pop-up. Eso no hay que explicarlo. Hay que explicar los objetivos que hemos tenido en cuenta, las decisiones que hemos tomado. Pero el diseño se tiene que entender a simple vista. Entonces, con alguien totalmente ajeno que incluso ni conozca el contexto, bueno, siempre hay que poner un poco en contexto. ¿no? Hay que decir, eres un usuario que quiere comprar, una camiseta azul de la talla tal, ¿no? Y entonces ya ves si cumple con el flujo o no. Siempre hay que dar un poco de contexto, porque se tiene que poner en situación. Si no, sería muy real y no serviría para nada. A no ser que le quieras pedir feedback de diseño visual y no de interacción, ¿no? Eso sí que podría ser. Aportando un poco de contexto, el contexto suficiente y sin explicar nada, tiene, tú, es muy valioso para esto, ¿no? Para, ay, no sé si van a saber que esta imagen es clicable. Pues voy a preguntar a alguien tal y, y que me diga. Y, o incluso muchas veces podemos dar la pista, ¿no? ¿Se, ¿Se nota que esto es interactivo? No, yo nunca habría hecho clic ahí. O sea, que esas cosas sí las hacemos habitualmente y sirven, claro. Sí, sí. Test de usuario, ¿no? Así un poco casero. La última pregunta. Vale. Hola. Eh, magnífica presentación, eh, tú sabes que lo, lo, los desarrolladores y los eh, diseñadores nos llevamos maravillosamente, entonces yo como desarrollador <ríe> siempre me gusta saber un poco, eh, un poco lo que piensan los diseñadores siempre ¿Sí? antes de mandarnos esas cosas que después tenemos que desarrollar, ¿vale? Pero bueno, una, una de las cosas que a mí me resulta siempre muy importante en, lo, en los equipos de desarrollo, donde hay diseñadores y desarrolladores, es cómo dirigirme a un diseñador. <ríe> Porque igual que pide feedback a los demás, eh, yo soy de los, yo soy del team del cero azúcar, ¿vale? De, oh, qué súper bien tu diseño, tal, no ya. sé, empezar con el súper parrafado de maravilloso y genial y después te digo, pero, ¿por qué no...? Entonces, me gustaría saber eh, cómo te gusta a ti recibir los feedbacks, si te gusta eh, que te digan las cosas, tientas, oye, mira, eh, aquí, aquí y aquí me gustaría hacer esto, esto, esto, esto, y esto y esto, o si te gusta que te lo edulcoren un poquito, <risa> le ponga no, un poco de azúcar y demás. No directamente y sin perder el tiempo. Yo directa, siempre ¿no? pienso que la responsabilidad es mía. Mi trabajo es mi responsabilidad. Entonces, mi parte del de tu trabajo es, es responsabilidad mía. Entonces, es mi responsabilidad mía hacerte sentirte cómodo a ti y pedírtelo de tal manera y explicarte lo que necesites saber para que tú... Me, te dirijas a mí, de usted, por supuesto, como decía <risa> Moratino. Y además sin miedo, o sea, es muy importante, ¿no? Y, y sí lo he comentado en la presentación, que hay que generar relaciones de confianza, entornos seguros, para decirnos de las cosas y no, tomarlo, no tomárnoslo como nada personal. O sea, que, todos queremos que el proyecto salga bien. El cliente, el desarrollador, la desarrolladora, la diseñadora, el diseñador, todos ¿no? La clienta, el cliente, el cliente. Eh, y estamos en eso, ¿no? que que se haga bien y tal. Eh, antes de ponerte a diseñar, o sea si te dedicas al diseño, tienes que saber cómo hacer el developer handoff. Yo tengo un curso, ya lo, no puedo decir porque no estoy en la slide de hablar de comercialmente. <risa> pero eh, hay muchos, lo puedes buscar en internet. Developer handoff, que es eh, lo que tenemos que saber los diseñadores de desarrollo. Cómo hacer un buen developer handoff, que es cómo pasarle bien el diseño al equipo de desarrollo. Eh, sobre todo, lo, que, lo, lo más importante es la comunicación. Por eso es muy buena pregunta tuya, porque me has hablado de cómo nos comunicamos, cómo le digo, le dulcoro, le. Pero tenemos que compartir conceptos, que todos sepamos lo que, de lo que estamos hablando. Si, yo, yo no, no, si tú dices line-height, yo entiendo que es el interlineado o el alto de línea. Tenemos palabras distintas para referirnos a lo mismo, pero intentamos conocer cómo lo dice el otro. Eh, y siempre eso, pues utilizar herramientas de comunicación como Figma, Penpot, para poder entendernos bien, y, y que tú veas eh, el diseño con mis explicaciones y no tengas ninguna duda de lo que, <risa> de lo que hay que implementar. Ya está. Muchísimas gracias a todos.